es el chat de los sombra araña Hola buena gente como están Soy yo soy y estamos aquí un nuevo video para este canal Y bueno <coughs> Bueno Esta vez Estamos en un nuevo video Vamos a reaccionar esta vez al nuevo trailer que ha salido ayer la mañana Como a las 10 de Morgue Y bueno ahora voy a reaccionarlo ahora Ya había visto el nuevo G de Twitter Es que ayer no pude grabarlo porque estaba Con un poco de, de fiebre o de gripe este cambio de clima que está un día calor, fuerte, explodía, humedad y llueve, frío, me está matando, ¿eh? así que, no sé, yo no tenía ganas de grabarlo, no me sentía muy bien así que bueno, ahora sí está un poco mejor, así que vamos vamos a gra grabar y bueno, vamos, voy a reaccionar el trailer a ver de qué contiene, si tiene más referencias de Spider-Man que bueno, Morbius es un villano, entre no de la humedaña y bueno, apareció en las series animadas de los videojuegos y en los cómics obviamente que bueno, el, trailer, el primer trailer que creo que el año pasado, a principio, creo que en enero fue, que bueno, y nos sorprendió con la referencia al hombre de en un graffiti que era de Spider-Man, spider, -Man, spider -Man, pero más el del cambio de Maquistito con el Wicked, Y puede ser que esté en el UCM esta película, no lo sé, muy confuso, y como vimos el raposcrito de Venom 2, eh, eh, no sé, que no se han transportado al, al UCM o el un universo 8K, no sé. Vamos a ver vamos a un lado. Así que bueno, vamos a usar el talla a ver qué contiene. Y bueno, está con su título ahí, así que vamos a ver si llega una nueva leyenda de Marvel. doctor? I am a doctor. I should have died años. People all over the world have my disease To find a cure We have to push the boundaries Take the risks If you're gonna run Do it now Dr. Michael Morbius You've been missing for two months. When you're They no, were right? found on a container ship that washed up off the of Long Island. Faces look when you're alone. What did you do to yourself, doctor? I wish I knew? occasion. they finally on the way home you went out from dying to be more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed and some form of bat radar. Okay. What else can I do? There are limits. know, the there's something inside of me. wants the hunt? And consume blood. Michael. ¿Cómo estás? <laughs> control estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo I ¿Cómo estás? to uh, uh, I I estás? ¿Cómo anything this good since está yeah, bien, ¿está bien? You save lives, you don't take Are you here to heal the world or to destroy it? <laughs> oh, pero, no, bueno, <laughs> oh, Ah, yeah. <risa> Se filtró hace un día esa parte, ¿no? Ya sabía <risa> Esa parte sí me encantó, ¿eh? ¿Cómo lo conoces? No sé, pero me gustó la referencia a Ben. Benno. Yo soy Beno <risa> ah, no, Yo soy Venom Aló, yo soy Madman <risa> Ay, um, ok. la verdad el promete mucho. Más con las referencias a, a Lugaresombrarias de, la, de la propia historia de Morbius. Pero... Ok. Bueno, acá dice mucho que vieron la torre Oscor por acá. Y bueno, ahora esto hay que acá lo veo, ¿no? Y ya he visto buenas imágenes así que por ahí está, por ¿no? ahí el la de Oscorp que era de igual a la Mace It worked. Not exactly. No y acá también no ha aprendido a usar sus poderes, ¿no? Hasta que no lo puede controlar la forma vampírica, ¿no? Así como pasa realmente, ¿no? Y se queda así, que así de su forma. Esperemos que sea así, ¿no? no sé, pero. I have increased strength and speed. Porque en los, los Corbis, bueno, en la versión original del, del, de Morbius creo que no se pudo transformar en forma humana, se quedó así de forma básica, ¿no? Ya que va a aprender a controlar la voluntad a transformar y transformar bueno, para darse ese GI pero no sé. No, nah, pero yo creo que podéis ahí será que al la mitad o al final ya se transforme en morris ¿no? Bueno. Que que... Y bueno, yo creo que esta película por lo menos pinta un poco más... sería más ella, por lo menos que vieron dos ...que ahí si con comedia cada un minuto... ...para mí está igual que Thor Ragnarok, pero... Eh... ...no es digo que no me guste, no solo que... Eh, a veces llega a un poco de tanto humor, que y aparte menos dos no cuadras, bueno tampoco con Thor pero eh, eh, no sé, me resultó un poco extraño pero me gustó que fue demasiado simple y te más y, bueno, ya sabía, ya sabía que no iba a hacer la gran cosa y bueno, pues, bueno, eso no, ni me excepcionó porque no esperaba nada de los dos pero ya sabía que iba a carne, si le iba a nerfear demasiado y se notó, se notó bastante no obstante que le las la Karnas y si cambia menos pero que, bueno, que se va a hacer y bueno hay un rumor que Barbie Studios va a usar a simbiote para Spider-Man de Tom Holland bueno hay multiversos, así que puede ser lo que quiera y bueno si no hace un buen Venom está bien igual mira el otro, así que no, no se preocupen ¿no? los fans de Venom de Sony yo no tengo ninguna colección de Spider-Man a pesar de ser espero que lleve algo Pero si no lleva nada no lo sé porque no hay ningún solo rumor que Venom aparezca en nuevo webhone o capaz sí bueno eso de que vimos a una pista no pero no sé dónde se volverá así que Adiós. ok eso de aprender a volar sí, bueno como sí, igual el personaje no ah ahí estaba la ahí estaba la torre okay. Ahí estaba la torre Oscar, que es no sé, la misma de, de Amazing Spider-Man, dice alguno, que pasa un poco de la Tornado Wild, de la saga de Tornado Wild, no, no, no lo sé. Eh, las referencias serán por algo o solo están metidos ahí para, para llamar la atención, no lo sé. Pero está logrando, ¿eh? pero eh, obviamente no creo que afecte algo a la película. Bah. Creo que solo el cameo del Uitre, pero será un cameo, la verdad. No sé qué es verdad que como estos personajes se conoce, ¿no? Y, y bueno, también como Morris conoce a Venom, o, o capaz que haya oído a él, porque que no recuerde, Venom no se ha hecho público, o, o no mencionó su nombre a tanta gente, no ¿eh? sé, no sé, no estoy muy seguro. Esa se, se referencia suelta, pero yo espero que no se destija tanto con el nivel de violencia como el Venom, ¿no? por lo menos puede ser algo de sangre, que sé me parece que pinta creo, no sé qué bueno, acá está el diario de la referencia, el de y que luego es el mismo de la saga de Toy Maguire, de Spider-Man y acá dice la de Rino y Gata Negra. Ah, bueno, está, está bueno la, la referencia a este personaje del hombre de los Aña Bueno, también se había dicho que iban a hacer películas de la gata negra considerable, pero eso fue en 2019, ¿no? Y ya pasó y todavía no hay nada. Y bueno, Rino puede aparecer en No Way Home o puede que no. Ahora oh, sí se quedó. Ahora no. Oh, no sé. No sé. Pero porque este el científico tiene un brazo robótico capaz o sea, un personaje que no los joven pero no es muy conocido pero este eh, a ah, mira es justo padre de estos que este creo que va a ser villano se va a tomar el partido y bueno el, con que va a pelear Mobius ¿no? y bueno lo interesante también es que ojalá que Mobius se enfrente a palmas, obviamente y bueno, como en los cómics con Spider-Man 6 brazos, o oh, que en un cómic spider bueno, en la película de Spider-Man se la lagarto porque así pasó. Ah, mira, como en Venom, eh, como en Carnage, eh, Spider-Man se unió con Venom para hacer a Carnage y Morbius eh, se unió.. Eh, no, y Spider-Man se unió con el lagarto para derrotar a Morbius en la primera vez que se vio, eh. pero bueno, nada vez un de detalle, no más que los cómics, que parece curioso, ¿no? Pero bueno. Eh, y queda cierto ah, que, que ojalá el Morio se, se encuentre, no sé, de alguna forma, porque, bueno, multiverso, más de lo que da la gana, eh, con Blade, que caza vampiros. Esto estaría muy interesante, y bueno, Drácula y todo el UFM que está planteando ser de los vampiros, ¿no? El mundo sobrenatural de Marvel. Todavía sigue la imagen de Spider-Man, de Troy Maguire, y con el la fiesta de asesino. De diferencia obviamente de Tom Holland porque acusan de matar al Stereo ¿no? Eh, no lo sé. <coughs> es muy confuso esto que esto es más confuso que hasta <risas> el Wittre de Michael Keaton igual dice que algún ah, día debería trabajar juntos ¿no? o está en contacto mejor dicho en que los se spider Spiderman? o porque el ¿Alguien todos conoce a Michael Morbius, No... No bueno, lo sé no sé, eh, no sé qué pasa No sé, una escena esa parte ¿eh? Vale, y si vemos cómo se desarrolla su poder, ¿no? Como aprender le da. cliché, pero bueno you save lives. Well, Esto me encanta, eh. Se, se ve muy parecido a los juegos, se ve.. Es muy eso me pinta a la batalla final, eh. Esto falta al otro vacío. ¿no? Ahí está. No, se ve muy bien, se que ya Morbius. Y bueno, ojalá que ya el Neto lo haga mejor que yo Joker, <risa> aunque en Zack Snyder, el, el, el ahí me he hecho bien, por más a mí. Pero bueno, acá ojalá que haga un buen personaje y no la cae Como ven, ojalá que sea un personaje un poco más serio, aunque obviamente la una comedia, no pero ojalá que sea decente, esto quiere decir, ¿no? O Esa buena película esta, ¿no? y ok la verdad si sí me interesan los mobiles eh, y a ver su mundo y bueno ahorita las referencias que habrá más referencias al hombre medallas a ver un dice que puede pasar jj y eso así como apareció en menos dos creo más o menos así y bueno el ya dije no el diseño la verdad y, y es está, está bueno y ojalá tenga el traje también ese el traje medio negro ¿no? pero que es que tiene solo traje pero mal todo negro ¿no? qué sé yo veo no sé ojalá tenga el traje o algo así porque creo que se veía un poco ridículo no, no sé Bueno, pero el diseño, todas las cagas, todo el vampiro la verdad, se ve bastante bien por el porno yo soy no me estoy es Dr. Michael Morgan y es tu su servicio. me bien, <trae> bien, eh. <risa> Sol menos. Y yo que está buena la referencia, pero obviamente se sí llevará algo, pero... Meh nah. Está ah, bastante ok. Ah, entonces obviamente veremos y qué pasará... ¿Cómo se...? ¿Hay referencia? a cosas de los otros Spiderman y también al los M. no sé cómo se coleccionó las, las tres dimensiones o qué pasará o no sé si después de spider No Mejor porque Spiderman No Mejor son se en diciembre y y está en enero a finales creo, en 20 pero así que ok y esto creo que ha sido todo el día de hoy, ahora me gustó bastante el trailer eh, ojalá que esta película salga, que por se y que bueno, la vaya bien, ¿no? Cada o sea, película es muy normal, de ¿no? que tiene poderes, eh, bueno, de vampiros, que siempre la salverá primero y eh, buscará eh, de curarse con ¿no? esos murciélagos y bueno, eh, habrá efectos secundarios obviamente y se transformará la en las cosas criaturas móviles, ¿no? y bueno y usará para el bien solamente con su al villano de esta película eh, por lo menos ojalá que sea ojalá que sea buena eh. y bueno esperemos que las conexiones con Spider-Man o, o, lleven a algo o solo será made para llamar la atención de Sonic eh, no sé yo no tengo idea eh, aparte de Sony Fireman se ha filtrado varias cosas, no sé si ha un video aparte Me vemos, pues se han filtrado muchas cosas y mucho vestuario y estoy hasta todo el tema este trato de todo se filtró los trajes y el del de verde ya ¿eh? o sea, lo muestro en otro vídeo si les interesa pero bueno pero bueno yo creo que lo dejaremos hasta acá nomás porque <coughs> hay un poco de gripados. Bueno gente si te gustó la reacción puedes darle una anunciada puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más eh, video reacciones como este. Y bueno, así que esperando el trailer de Spider-Man Way Home, creo que será por ahí el día 15 o el 10 de noviembre. Esperemos saber del multiverso, aunque hay un rumor que dice que ya no aparecerá el Toy Maguire y Andrew Garfield en el trailer, porque Marvel se lo quiere guardar ¿viste? ¿no? se lo quiere guardar, ojalá que no, ojalá que salga un muestre de una vida. <risa> de ellas. No sé. Parte Marvel está muy cagada por los eternos que está fracasando en la crítica obviamente. Eh, son las críticas, las taquillas, capaz de valir. No, no, no tengo ni idea de los eternos, pero voy a voy a ver. Pero eh, no sé. Va a ser muy raro lo que está haciendo Marvel ahora. Eh. Digo, un poco cuestionable, no sé. Y bueno. No sé no, no, nada más que decir. Sí. Si gustó el trailer, bueno, si te gustó dale un me gusta, puedes compartir videos video, suscribirte a este canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, chaval, Bye, bye, bye.